¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Pues nada, este, tengo unos minutitos y estoy viendo aquí una pieza interesante de información que les quería acercar. Eh, felices fiestas, por favor, mucha sanidad mental, mucha investigación, mucho pensamiento crítico. Los medios masivos de comunicación no están haciendo más que expandir el miedo como el fuego. Necesito que ustedes, por favor, un poquito de cordura, un poquito de curiosidad, de esa hambre. Despierten esa hambre de la curiosidad, por favor. Esta información es importante. Échale un vistazo. Gracias a todos. Buenas tardes. La semana pasada, el presidente de la Comisión Europea pidió una aproximación común en la EU de implementar estas medidas en todos los países. En Latvia, donde... Where... Vaccinated members of the parliament are not allowed to have part in debates and to vote. Or in Greece, where the government has proposed to fine with 100 euro every month all people over 60, in Austria there is a lockdown for the vaccinated and the draft law imposing mandatory vaccination for all people, including minors, with fines up to 7,200 euros or alternatively prison sentences up to six weeks for those who refuse. My reply is that the EU should reject all hypotheses of mandatory vaccination and discrimination uh, uh, of vaccinated citizens, as the Council of Europe did in its resolution number 2361-21. On the contrary, supporting mandatory vaccinations, the EU would betray its fundamental principles and values of liberty, equality and protection of human rights. From that day on, being a member of the European Union would be a shame and a damnation for all democratic countries. Now the European Union has to make a choice. Will it keep being a democratic system or it won't? The Commission is open to turning authoritarian. We will see what the Council will decide. We are here to restore a union for freedom and human rights, not for shame. Thank you. Dear Con les acerco esta información porque en mi país somos muy propensos en México a voltear a ver qué hacen en Europa, qué hacen en Estados Unidos. Aquí se está hablando de coartar los derechos humanos de la gente en pro de la vacunación obligatoria, a través de multas, a través de cárcel incluso. Esta conversación la he tenido con gente que quiero mucho con gente que cree que este, hay alguna diferencia entre tener la vacuna y no tenerla para frenar los contagios. Eso no sucede. La distancia social, el lavado de manos, la máscara siguen siendo importantes. El punto es que si tú contra contraes el virus, lo transmites independientemente de que tengas o no puesto el jab. Chequen hasta qué punto llega, es muy importante, por favor. President of the Commission, Ursula von der Leyen, the answer is simple, no, you cannot mandate these medical products. And when it comes to freedom, more and more I feel that our constitutional rights and our human rights have been kidnapped. And that we have to pay ransom. Every six months, one year, we have to pay ransom to get our freedoms back. This is simply unacceptable. Our rights are unalienable. That means that no kidnapper can take them from us it's as simple as that yes uh, good morning thanks again to all of you for your overwhelming support and encouragement you expressed to us in uncounted emails private messages on social media but please do not consider me a hero i'm not brave and i'm not courageous i am simply doing my job I was elected to Parliament to serve the people, to act on their behalf and in their best interest. And I couldn't think of a better way to serve your interest than to uphold freedom, democracy and the rule of law. But I'm telling you, the vast majority of the elected representatives, they are selling you down the river. You know... Instead of adjusting our concept of what constitutes fully vaxxed, we need to adjust our concept of what constitutes legitimate government. And governments forcing people into compliance are neither legitimate nor democratic by any stretch of the imagination. This decision will be made for your children and your children's children as well. Your decision today will shape the society your children will have to live in. Your decision today will predetermine whether your children will live in a free and democratic society or if they will be subjected to a surveillance police state. Now I am determined to leave my children a free and democratic society. And this I will fight for tooth and nail. And should it be the last thing I do on this planet? So be it. So once again, dear government, bring it on. Let's see what you've got. I am not afraid of you. You will not be able to shut me up. You will not be able to force me into compliance. Oh, and one other thing, trying to buy me off. Really? That isn't going to work either. So go ahead bueno y por qué es importante esto justamente porque la gente tiene derecho a tener una decisión eh, informada a dar su consentimiento o a no dar y la mayoría de las personas que creen que estos son idiotas porque no quieren hacer lo mismo que los que ya eh, se han inoculado, es quizá porque les faltan un par de argumentos. Por ejemplo, este que me gustaría atraer a la atención de todos. Eh, Pfizer. En la FDA tiene este proceso que se llama FOIA, en el cual tiene que transparentar ¿Cómo es que le da la autorización a estas vacunas? Esta autorización que normalmente toma cuatro o cinco años. Bueno, pues a estos muchachos eh, les tomó aproximadamente 108 días autorizar la vacuna de Pfizer. 108 días. Es un esfuerzo titánico para una institución que tiene un presupuesto de 6 este, billones de dólares, si no mal recuerdo, y se este, pues emplea creo que 80 mil personas. Aquí abajo viene ese dato para no sacármelo de la manga. Eh, aquí el punto es que esos 108 días de proceso que eh, tuvo para realizar sus, este, sus autorizaciones, estas 80 mil páginas que tendría que leer al mes para resolver, pues está diciendo... Eh, está pidiéndole la FDA a un juez federal que, por favor, le amplíe el plazo, no a 308 días, para que puedan explicarles cómo hicieron la autorización. Están pidiendo ampliarlo a 55 años. O sea, cuando yo tenga 98 años, podré saber qué es lo que hay allá adentro. Me parece una duda razonable, ¿no? Además, yo sí leí los eh, documentos de la vacuna. Si no me recuerdo de la página 4, donde hablaba de este, los efectos secundarios. Aquí ya hay algunas recomendaciones del gobierno de, este, del UK, Ah, no es este, pero bueno, esto también vale mucho la pena traerlo porque trata sobre la primera muerte que hay con Omicron. Y apenas tiene tres días. Hoy estamos a 16 de diciembre. Estos muchachos están decididos a ya vender sus tres dosis de esta vacuna. Escuchen. Va. Mister, Mister o sea, BioNTech sabe lo mismo que todos sabemos sobre Omicron. Saben que tiene una transmisibilidad mucho más alta, saben que su gravedad es muy baja, saben que solo ha muerto una persona de esto. No saben nada del bicho, más que sus mutaciones, que probablemente hagan inestable su genoma. Pero ellos están decididos allá a vendernos las tres dosis. Eh, en ese sentido, pues yo sí pondría en duda algunas cuestiones, es decir, pasar esto como mandatorio, pasar esto para niños cuyo riesgo de letalidad es de .002 y pues toda la gente menor de 50 años es .003 y obviamente ya de 70 para arriba llega a ser hasta 4% y se vuelve muy peligroso. Eh, no asuman. El que asume pierde, en serio. No suponga nada. Si suponen que vacunarse tiene un riesgo cero, se están equivocando. Vamos a ver ese dato. Y tampoco está complicado. Basta con googlear el gobierno de el Reino Unido miocarditis y esta enfermedad. Y resulta ser que, al igual que todos los eh, perfiles de estas vacunas, todos los prospectos, perdón, de estas vacunas, eh, pues incluyen esta mención de eh, pues lo que raro te puede pasar, pero te puede pasar. Sin embargo, si estamos hablando de un riesgo marginal que te están evitando morir del punto 0, 0, 0, 2% versus tener miocarditis o pericarditis. Este, después de haberte prevenido de estos riesgos, pues ya estás comprando algo contra algo, ¿no? O sea, si tienes 70 años, te la compro. Es no brainer, 4% versus este, un porcentaje marginal de esto, pues no vale la pena. Pero si es porcentaje marginal de morir de COVID o porcentaje marginal de vivir con miocarditis, de tener arritmia, de estar expuesto a un infarto fulminante, eh, yo me lo pensaría un par de veces como lo estoy haciendo y lo estoy compartiendo con ustedes, particularmente para los niños. O sea, yo ya corrí, yo ya fui alto rendimiento en básquetbol, yo me la pasé increíble en su momento eh, y bueno, pues este, aquí está clarísimo que hay un manual de uso para el personal sanitario para estos casos. O sea, esto no es una teoría. Este, yo no sé si dos personas se juntaron a hacer planes malignos de esto. Lo que estoy haciendo es ver un entregable, un manual de cómo se cuidan estos, estos padecimientos que pueden darte después de la vacuna. Entonces, eh, por favor, no supongan, investiguen un montón no coercionen a la gente a que haga lo que ustedes hacen para que ustedes se sientan más seguros. Eso es lo que hace la mente. Oye, yo ya decidí algo, pues voy a convencer a todos de que yo estoy en lo correcto, o yo voy a buscar mi sesgo de confirmación que me permita sentirme tranquilo de que mi decisión es correcta. Todos ya tomamos nuestra decisión y tendremos que vivir con eso. Pero nosotros somos los tutores de nuestros niños, me parece que ellos necesitan un mayor compromiso de parte de todos los adultos en cuanto a la literatura que hay que revisar antes de tomar decisiones. Eh, mi muy humilde opinión que les comparto en este video. These are the officials inside the camp who are disciplining you because you were apparently not being contained within your area, is that right? So, I went to the bin to put something in the bin that I was not wearing a mask. Mind you, I actually have an exemption. I don't need to wear a mask. I have yeah. a medical condition. Um, and the person that came to hand me the notice was another police officer. So, this I'm going to give you a warning, yeah? An official warning that you have to stand above and obey the rules while you yes? And that we have to go to the rules again. So, am I allowed to go to the, the laundry? You're allowed to laundry, but you've got to wear a laundry, yeah? Yeah, righto. Yeah. You definitely can't go up the fence anywhere else, but you're allowed to the laundry, yeah? That's always been the case, yeah? Right, so if I was sitting just here, which is right near the fence, why are these guys in a cabin that's right near the fence? It makes no sense, does it? Yeah, but you can't leave your balcony to go to the fence to talk to somebody else. That's the problem, yeah? So if I was yeah, at that balcony... It sense so we always, you know, There has to be lines everywhere going, yes. All the law is you cannot leave a balcony you cannot go to someone else. Where it makes no sense or it doesn't seem right to you, that is the line, and that's what the law is there, and that's how it goes. Yeah? The law. The there's a law that true says that. The direction, yep, there's a true direction, yeah? and how the behavior must be done, especially in this area, because it's much more highly infectious. likely to people Highly infectious when all of us people are negative. So, so far, there is la coerción A ella Lo obligaron a ir a un campo de concentración En Australia No le avisaron Perdió su trabajo porque tuvo que quedarse Encerrada dos semanas En una caja de zapatos como la que están Viendo acá y si volvía a cruzar una línea amarilla en esa puerta, la, le cobraban 5 mil dólares australianos. ¿De veras queremos promover eso acá? Peración. ¿Conocéis el código Nuremberg? El código de ética médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración. En él se recogen principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos porque durante el juicio varios de los acusados argumentaron que los experimentos si poco de los llevados a cabo antes de la guerra, pues no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales los experimentos. Los puntos. Entre ellos se incluye el consentimiento informado. El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma. Y a la ausencia de coerción. La coerción es una acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o grupo de personas con el objetivo de condicionar su comportamiento, Pero... ¡Ojo aquí! ¿Qué pasa en los medios masivos por donde empecé este pequeño video para comunicarles lo que les he comunicado? El miedo, el miedo es lo que están usando para que salgas corriendo, no pienses nada y hagas lo que te dicen que hagas. Por favor, todavía no llegamos a este punto de los medios de comunicación. Eh, les traigo este canal este, que, que, que, bueno, pues les voy a dejar toda la lista de medios para que ustedes puedan no solamente ver los canales de YouTube, sino también los papers que me parecen interesantes analizar al respecto. Entonces, escuchen cómo están los medios en España, por el amor de Dios. No puedan ir a ninguna parte. ¿Con qué no la vida? Hacerle la vida imposible. Hay un buen puñado de idiotas entre nosotros. No, ¿no? Les tiene que el acceso de... Son ¿Qué? estúpidos. Ya nos ocupamos los demás de que tú no te mueras por ser gilipollas. Estos son los derechos humanos que están vulnerando los medios de comunicación. No lo estamos leyendo en foros. Es el código Nuremberg. Perdón el vacunado. Eh, evita el hospital, evita la UCI, evita la muerte. El único sea... argumento que te dirán eso que tú estás diciendo a esa exposición ahora mismo es sí, pero no siempre. Bueno, claro, no siempre, evidentemente eh, la vacuna no te evita de la muerte. Evita la UCI, evita la muerte. La vacuna no te evita de la muerte. Evita la muerte. La vacuna no te evita de la muerte. Evita la muerte. La vacuna no te evita de la muerte. Por pertenecer a un grupo en el que de repente tengas un poquito la voz cantante de un cuñado, al final esto es una especie de selección natural. Sí, sí, lo digo, lo digo así de duro. La vacuna no te evita de la muerte. Selección natural. Vamos a ver una cosa. Mira, selección natural. Ojo. Edad, casos notificados, fallecidos notificados, letalidad observada, casos estimados, letalidad estimada. Y aquí lo tenemos en menos de 10 años, de 10 a 19 años, de 20 a 49 años, de 50 a 69 años y más de 70 años. En menos de 10 años la letalidad estimada es del 0,002%. De 10 a 19 años, la letalidad estimada es del 0,003%. De 20 a 49 años, la letalidad estimada es de 0,002%, exactamente igual que la de menores de 10 años. De 20 a 49 años, la letalidad estimada es igual que la de los menores de 10. Y aquí sí empieza a crecer, claro. De 50 a 69 años, el 0,04% y más de 70, el 4,1%. Esto sí es grave. Y la historia es, si los niños sanos no tenían por qué vacunarse con estas estadísticas, ¿por qué se tienen que vacunar? Los adultos. Sí. Ya para ir cerrando, me gustaría recordar que cuando inició esto hace dos años, la definición de inoculación era distinta. La definición de eh, eh, resistencia de rebaño, esta inmunidad de rebaño, era otra. Como dijo Angela Merkel cuando esto inició, nos vamos a acabar enfermando todos. Sí, probablemente es el caso. Porque ahora la definición nueva de la eh, World Health Organization resulta ser que no contabiliza a todos los que adquirieron anticuerpos de manera natural, superando la enfermedad. Aquí en México tenemos un porcentaje gigante de gente que se fue a vacunar a los Estados Unidos, más todos los que se han vacunado acá, que son un montón. Eh, hay que valorar. Los casos de Kenia, totalmente al contrario, que llevan una proporción bajísima. Y el caso de Israel, que lleva una proporción altísima. Por favor, recuerden lo que vemos siempre en clase. El que asume pierde, no supongan nada. Si piensan que esto es libre de riesgo, les aseguro que no lo es. Por favor, evalúen, comparen con una simple operación de menor mayor que ese riesgo marginal de punto 002 versus miocarditis o pericarditis y todo lo que conlleva tener una arritmia de ese estilo, eh, sobre toda la corta vida que puede tener este, pues, uno de mis hijos, por ejemplo, o sea totalmente injusto que le diagnosticaran un tema de estos este, a, a los seis años. No, no, no se vale este, que tomemos una decisión como sus tutores sin considerar pues, todo alrededor. Eh, Eso es lo que les quería traer el día de hoy, solo como recordatorio este tema que me parece el más relevante. Existe este riesgo, existe, está en la página 4 de Pfizer me parece, esto me estoy acordando de memoria, si no es la 4 pues tampoco digan, no, pues equivoco el plaufe otra vez, pues sí, <ríe> no es memoria fotográfica, pero lean, no supongan que estas empresas son sus amigas, Pfizer... Tiene 1.600 millones de dólares en multas por poca transparencia. Revisen quiénes son estas empresas, quiénes son estos dueños, por qué DuPont envenenó este, a West Virginia conscientemente durante 40 años y ahora este, pues, le lavan la cara y participa en estos temas también. ¿Por qué las ventas de las industrias, por ejemplo la del grafeno, se han ido al cielo? De la par. ¿Qué está pasando? Yo creo que más allá de la pregunta deberían tener un poquito de curiosidad. Despierten esa curiosidad e investiguen ustedes, a mí no me crean nada. ¿Vale? Mucho éxito, gracias por acompañarme hasta acá, denle un like por favor que está muy abandonado este canal, prometo en estas vacaciones estar eh, pues no intensiando demasiado, pero sí eh, acercándoles estas líneas de investigación, repito, yo no tengo la verdad absoluta, nadie debería de suponer que la tiene, por favor, todos a investigar por su cuenta, éxito.